En las últimas horas, dos universitarios han sido aprendidos por actos vandálicos. pasado jueves, a raíz de este tipo de convocatorias, luego del cabildo en la ciudad de La Paz, se vivieron escenarios de violencia por parte de jóvenes universitarios y quienes participaron desde el cabildo. Hechos que se alargaron durante aproximadamente dos horas. Movilizados intentaron ingresar a la Plaza Murillo. Dos personas están aprendidas por estos hechos. No me pueden llevar a ningún lado. ¿No? No, no, no, Péguenme. ¿No? Aquí hay Péguenme. La hace su labor. Tenemos a dos personas aprendidas, eh, una por de destrucción y deterioro a propiedades del Estado, principalmente cuando una de las personas, un joven, aproximadamente 20 años de edad. Lamentablemente, la actitud negativa de uno de los aprendidos se hizo notar cuando este salió a su declaración ante la policía y fiscalía. Un joven supuestamente en defensa de la democracia. Decenas de jóvenes intentaron romper el cerco policial e ingresar a kilómetro cero lo que derivó en el uso de agentes químicos para dispersarlos. Los hechos violentos por parte de movilizados se registraron en las calles Socaballa y Mariscal Santa Cruz, Ayacucho y Camacho. De la misma manera otra persona que fue intervenida en la calle Murillo cuando se realizaban principalmente destrozos y alteración al orden público, es que funcionarios de la unidad del autor intervienen. Y en esa reyerta eh, son agredidos por parte de esta persona y lamentablemente eh, se logra, de, eh, lamentablemente reitero, desaparece una radio de comunicación de propiedad de la policía. Es en ese momento que es ha y trasladado a, la, a instancias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crim. La policía continúa desplegada en diferentes altares de la ciudad de La Paz para identificar a portadores de elementos explosivos que atenten contra la población. Al momento ya está en conocimiento el Ministerio Público para su definición legal, puesto a sea, conocimiento de juez pues, cautelar. Simplemente tenemos dos casos con dos personas aprendidas.